Hola y bienvenidos a mi canal aquí estamos eh, en los en un mod de Minions y primero hay que instalar Forge y luego instalar los mods para tener mods y como veis los Minions están aquí cavando veis y bueno aquí están cavando los Minions aquí siguen cavando Ahora les ordeno que paren, así. Así, así es como paran. Siguiendo, siguiendo las escaleras y aquí ya me he hecho la cueva eh, bueno, voy a parar, son multimisiones bueno, no, no, no, no habéis podido parar para que paren y bueno, ahora os voy a enseñar otra cosa El siguiente capítulo lo enseñaré y... Adiós.